Yo hago parte de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Mi vida cambió por completo desde que adquirí mi membresía. He encontrado la prosperidad por la que tanto trabajé y el éxito que tanto soñé. Ahora que esperas para hacer un cambio en tu vida, adquiere tu membresía.